Cuando escuches esta canción, yo sé que volverás conmigo. Seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Con quién? Un adiós. Oh, maravilla de Robin Rebilla. cerca de ti yo te pido que vuelvas que vuelvas otra vez yo necesito verte y estar cerca de ti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 s ¡Gracias! Sí.